¿A ustedes no les pasa que tienen un sueño, una idea, y de repente le cuentan ese sueño a otra persona y en dos segundos esa persona se lo arruina? Les pongo un ejemplo. Hermano, yo quiero montar una panadería, la mejor panadería del país. ¿Una panadería? ¿Pues tú no has visto ya cuántas panaderías hay? Oiga, yo me quiero ir a Canadá, quiero migrar a otro país. Usted se va a morir de frío por allá. Y así ocurre con la gran mayoría de las cosas. La razón... Es muy fácil de explicar ¿Cómo es posible que esa persona que ha tenido las mismas oportunidades que yo en la vida Vaya a hacer algo mejor que yo? Yo no lo puedo permitir Y no quiere decir que esa persona sea una mala persona Quiere decir simplemente que es un egoísmo inconsciente de la vida Por eso es que los sueños no se le cuentan ni siquiera a la mamá Uno cuenta es cuando ya hizo las cosas Y la gente en vez de decirle Uy, no haga eso, usted está loco Le van a decir, lo felicito Siempre creí en ti.